Bien, hablamos de, de Europa entonces. Eh, ¿Cuál es la previsión a final de año respecto cuánto baja respecto a las previsiones eh, iniciales? Eh, sí. ¿Cuáles son los países un poco más afectados, no? Eh, sí. En términos económicos, no solo independientemente de la inflación en este momento, ¿no? Sí, el tema es que en Europa tenemos un problema importante de endeudamiento de ciertos países, ¿no? sobre todo los más periféricos. Pero bueno, te encuentras el caso de España, estamos al 117% respecto a nuestro PIB, Italia, que está al 150%, y luego te encuentras pues eh, que el gran problema que tenemos, que está surgiendo ahora, el famoso tema de la fragmentación, el coste de la deuda de España, si el tipo del bono a 10 años se fuera al 3%, que ha bajado en torno al 2,4 está, pero es de 5.000 millones de euros más al año de coste. ¿vale? Entonces, eso es realmente el problema. Tenemos que intentar evitar pues, que la inflación siga subiendo, necesitamos que, que se relaje y, y que las expectativas de subida de tipos y de rentabilidad de los bonos a largo plazo también disminuya. Entonces, con eso, pues, eh, el, el, el crecimiento de lo que es la Europa periférica o la sur eh, podrá salir más a flote, estamos reduciéndolo, pero el, el, el tema va a ser Alemania. ¿Qué va a pasar en Alemania a partir de septiembre? ¿Verdaderamente ¿Qué necesidad va a tener del de, de, de gas? Si el, las plantas de carbón que están explotando ahora pueden ayudarles a solventar su situación... Yo creo que claro. Europa es, está en una situación muy, muy diferente en el, lo que es el norte del sur. Nosotros tenemos una capacidad que ellos no tienen, pero por contra nosotros tenemos una, unos números mucho peores. Nuestro endeudamiento nos limita muchísimo. Y como el Banco Central Europeo, el whatever it takes que dijo Draghi en el 2012. Eh, Gart la semana pasada, hace dos semanas, que dijo que, que buscarían un mecanismo para solventar la situación del sur de Europa, pero habrá que ver cómo es ese mecanismo y qué nos piden a cambio, ¿no? o sea, que eso no va a ser gratuito. Entonces, el crecimiento en Europa, pues a, a ver si lo podemos mantener, pero está claro que se va viendo se va reducido a medida que van avanzando los meses, pues las perspectivas de crecimiento, así como antes te he dicho, el 2,2, ,2, pues en Europa... Eh, no, no, no irá mucho más arriba, no o sea, eh, la posible subida de tipos de interés que dicen que van a mantener ahora en julio y otra posterior en septiembre, a ver si se llevan a cabo en los términos que están diciendo y cuánto pueden afectar a la economía. Claro. Europa, según eh, los cálculos que hacéis vosotros, eh, eh, eh, considerando que ha avanzado bastante no en términos de decisiones eh, bastante rápida y unitaria, cuando sí. fue de la pandemia con el fondo de recuperación y resiliencia, ¿no? Eh, Podría hacer un paso adelante también en términos de eh, creación de un fondo uh, o de un bond común para eh, el tema de energético eh, y luego mm, la revisión también de los tratados, de la cual se habla mucho. Sí para cambiar el tema de la unanimidad y, por lo tanto, dar más relevancia a los países que, que más la tienen. Por ejemplo, o, ¿cómo lo veis? Bueno, eh, tendríamos que haber aprovechado la situación anterior para crear una política fiscal común. ¿no? O sea, Esto que me estás comentando al final pasa porque Europa es muy difícil de gobernar. Se ha querido, yo creo que, eh, intentar que todo el mundo fuera parte y que hubiera unanimidad precisamente para que nadie se sintiera discriminado, pero al final lo lleva a la ingobernabilidad. Y en situaciones como la actual, pues si el pulmón de Europa eh, se va a ver deteriorado y necesitamos también contener el, el tema populista, ¿no? O sea, ese rechazo que pueda existir en Alemania, que se ha planteado alguna vez, que sean más anti-europeístas porque se, dan, se creen y pueden tener razón de que nos están financiando al resto y estamos malgastando su dinero, pues tendríamos que, que ser consecuentes e intentar cumplir un poco pues, una, una rigidez fiscal que la estamos incumpliendo. ¿no? O sea, a raíz de esta, esta flexibilidad que nos ha permitido el COVID estos dos años de no cumplir eh, nuestro, bueno, pues, eh, eh, nuestras previsiones económicas y que tengamos un déficit estructural mayor de estos años, tenemos que intentar hacer algo para solucionarlo y eso pues pasa también por crear un fondo común y tener políticas fiscales comunes en que el, todos los intereses se vean reflejados. Y mantener ese crecimiento del 2,8% que esperamos para Europa este año, que si fuera así, pues sería un, un gran éxito. ¿no? Ah, bueno, eso, eso, eso es clarísimo.